con nosotros a la doctora Andrea Manjarres, que va a echar un poco de un balde de agua fría a este escenario. Buenos Hola. días, doctora. ¿Cómo está Buenos usted? Un placer verla por acá, siempre con sus opiniones e informaciones bien atinadas. ¿Usted es Bogotá. Sí, yo soy Bogotá. Yo pensé que era venezolana. No, no, ella es colombiana. Ay, pero qué usted hacía así. Yo fui a Bogotá y, y llamé a mi esposa y le dije, ven, que aquí todas las mujeres se ven bien hasta las viejas. Ay, yo acá, quiero ir a Bogotá. con un avión y se fue. Mira, eh, pero lo, en cuanto a que se ve bien en la televisión, es de verdad que, está, que se ve bien. Muy linda, muy ah. linda. Mi ¿qué ¿eh? Es puede este? ser el clima, quizá. Ahí quizá vienen los espaderos a defender a Yaya. Oye, quizás el <ríe> clima, eso esa es Cundinamarca, ¿no? Sí. Eh, eso es donde eh, está Bogotá. Sí. Eh, y ahí tiene un clima, Bogotá es una ciudad preciosa mi, sí, es una mi mujer y yo et, et, et, et, et terminaríamos nuestras vidas o en Bogotá o en Toledo o en el avión que lo ah, lleve pero para allá Toledo es de ensueño durante el día de hoy <risa> se han producido <risa> uh, reportajes de una serie de Fatalísimo. actos violentos de muertes de personas asesinando a sus parejas sentimentales y este es un tema recurrente en la vida social de la República Dominicana. Eh, en República Dominicana nosotros tenemos una campaña de prevención que no ha rendido frutos. Tenemos una justicia que actúa de forma reactiva, que tampoco va a controlar la situación. ¿Qué es la función de es, la justicia? Exacto. Uh -huh. ¿Cuál es la explicación y la posible solución que se ve desde su área de conocimiento a esta situación de la República Dominicana? Bueno, lo primero es decir que, que tienes razón, o sea, este tema es realmente recurrente sí. y cuando lo vemos a nivel estadístico, de hecho, eh, somos, según la Cepal, uno de los países con más altas tasas de violencia contra la mujer en todos los rincones, o sea, no solamente en feminicidio, sino también en violencia de tipo psicológico, de tipo económico, Cierto. de tipo emocional... ¿Cierto? Eh, cuatro de cada 100.000 mujeres eh, son asesinadas en República Dominicana ¿no? por, por asuntos de, de género, de odio hacia la mujer por ser mujer, ¿no? por otros motivos. Entonces, eh, primero que todo, yo entiendo que hay una ausencia de estudios realmente de fondo. La, cuando uno busca investigaciones que hable al respecto, lo único que encuentra son las eh, cifras que se analizan de la de la encuesta de EDENSA, que es del 2013, Edensa, ¿no? o sea, muy, muy viejo todavía, ¿verdad?, para lo que está pasando, además porque se ha mostrado un incremento muy importante durante el 2017 y 2018. Otra cosa eh, que hay que tener presente es, son los errores en cómo se hacen las campañas. ¿Por qué? O sea, el, el hablar de prevención de violencia contra la mujer es un error. Hay que hablar de promoción del buen trato. ¿Por qué? Las investigaciones en otros países han demostrado que cuando nos centramos en hablar de prevención, entonces violencia, violencia, legitima el discurso de que somos un país violento. Claro. ¿Okay? claro. Entonces, en vez de tener el efecto de disminuimos, hace el efecto contrario. Y hagamos el ejercicio, por ejemplo, de pensar cuando ocurrió uno de los casos más horribles de violencia contra la mujer que, que ha pasado en nuestro país, el, el de Emily Peguero. Recuerden que alrededor hubo muchos casos, muy fuertes, sí, en esos mismos días. Cierto. Entonces, había muchísimas campañas de que la mujer, que el respeto, que la vida, pero ocurrió lo contrario. ¿Pero por qué? Porque no lo estamos enfocando de la manera adecuada. Entonces, eh, incluso acá en nuestra casa Telenor se hizo un esfuerzo para educar a los comunicadores en ese sentido, porque uno muchas veces hace las cosas de muy buena voluntad, ¿cierto? Entonces, eh, sacamos, por ejemplo, imágenes en las redes sociales de una mujer con el ojo morado y abajo, eh, no las maltrates, o una imagen de, de una mujer muerta, o la misma de Meli, ¿verdad? Esas imágenes crueles, no de Meli en vívida, sino lo que encontramos, y ni una menos, o de otra de las chicas que han perdido su vida lamentablemente. Entonces, esto lo que hace es fomentar esa cultura y que nosotros creamos de que ah no este país es así y que al contrario, esas personas que violentan, que violentan a las mujeres le dicen tú vas lo que lo que está ahí en la televisión, tú vas a quedar peor que ella. Sí. O sea, le damos más ideas, fantaseamos, las mujeres toman más temor. Entonces, ¿qué es lo que toca hablar? De fomentar lo que es el buen trato. Ahora, esto es una cuestión que se tiene que trabajar de manera transversal, incluyendo la formación, por ejemplo, en las escuelas de padres, tanto en instituciones públicas como privadas. Hay otro elemento muy interesante. El, eh, sí que hay unos programas especiales que tiene el Estado para agresores. Y en eso tenemos un colega que ha trabajado mucho en esto y es el psicólogo puro blanco. Y Puro, eh, a través de la sistematización de las experiencias... Eh, de, ¿eh? Sí. Puro está en, en Santo Domingo dirigiendo el programa especial de agresores. ¿En la Fiscalía? Sí. Ahí. Puro encuentra algo en común con, varios, con muchos de, de las personas que agreden a las mujeres y es la idea de la pérdida. Nosotros sabemos que somos un país con un nivel de migración altísimo, uh -huh. ¿verdad? Muy, muy alto. O sea, es normal que en una familia, entonces, eh, se fue mi madre, ¿cierto? Entonces, mi madre me dejó con la abuela, pero entonces la abuela falleció. Entonces, me mandaron con la tía. Viví con mi tía unos años, pero mi tía se casó. Entonces, me mandaron donde la prima. Entonces, ese sentimiento de pérdida continua. De Digneroncia. Genera una inestabilidad fuerte, y entonces después crecen, tienen una pareja y no quiero soportar más un perdida. Temor de perder. Exacto, es que vale. no te voy a dejar ir. No sí. te dejo ir, no es te dejo perder perder la ir. Pocos años, claro. ¿Sí? sí. Lo que hacen no es fácil revivir. Hembra, no, no, es fácil. no, lo que hacen es revivir esas situaciones de que no hubo una estabilidad, sino un abandono, un abandono, una pérdida, una pérdida. Entonces, hay elementos muy importantes que tenemos que retomar en la familia dominicana. Doctora, pero, ok, ese es un caso. No todos los casos tienen ese perfil. Pero sí muchos en común. En el bueno, programa se ha detectado. No, no tengo las estadísticas, pero uh -huh. mi pregunta va en lo siguiente: ¿hay un elemento clave en todos ellos que, digamos, se puede ver en uno y en otros casos, que es quizá lo que está afectando a la sociedad varonil dominicana para producir estos hechos? Bueno, hay una situación que se ha analizado en varios países y es el proceso de transición que estamos viviendo. La mujer de ahora no es la misma mujer de antes, no, ¿verdad? No, sí, no. Nosotras. Eh, ahora nos dan, nos dan oportunidad y se nos educa para trabajar, para desarrollarnos, para no solamente estar en el hogar, sino también crecer fuera del hogar. Y esto ha generado también un choque porque muchas veces los hombres no están preparados para ese tipo de mujeres. estamos sintiendo intimidados? ¿Nos estamos sintiendo, sintiendo desplazados? ¿Qué es lo que estamos desplazado. sintiendo? A veces hay una cuestión incluso de competencia. Correctamente. ¿no? Vemos, porque si bien es cierto, las investigaciones muestran que el factor educación se considera un factor de protección. O sea, entre menos educación es más probable la violencia física especialmente, claro, claro, ¿verdad? Claro. Pero hemos, nos hemos dado cuenta también que la cuestión de la violencia a nivel psicológico aumenta muchas veces cuando hay mayor preparación o cuando la mujer sale de casa. ¿sí? Cuando sea, un intelectual entonces, como cuando, amado no está más preparado para... O, pasar, o imagínate que, que somos pareja, entonces yo gano más que tú. Entonces, el concepto de hombre proveedor, sí, ¿sí? si yo sí. baso el concepto de mi hombría en que yo soy el proveedor de la casa, pero mi pareja gana igual o más que yo, entonces ¿dónde queda mi concepto sí, de hombría? De verdad, ¿no? claro. pasa, o sea, hay varios Socrates, factores que hay que ver, ¿no? Aunque hay casos cosa, también. Lo que pasa, sobre que la... Tu amor es una espada sarracena. <risa> bueno, Hay otras ¿De cosas. No quiero No Cada vez que tú tiras una palabrita de. Vez, el académico. No, vaya guapista, que ha... Te ya. dice con no? no. ah, de la viene. De que vaya. Ah! Yerjan, la antigua doctora. Una preguntita. Ya no En la parte, escúchame, Carolina, que vi que. Sócrates abordó el tema por algo que pasó y lo que vimos hoy que en Pimentel, otra víctima. Sí. ¿Y que qué se da cuando sucede esto y no es una y normalmente no son parejas que están unidas en la mayoría de veces? Ex -parejas. Son exparejas y no sabemos la distancia que guardaba desde la última... Eh, o cuando él salió de la casa... O ella se fue de la casa. Pueden pasar seis meses, un año o dos años. Es como si estuvieran involucrados siempre, aunque a distancia. Era lo que decía, es la cuestión de la pérdida. O sea, es que me niego a que te vayas, me niego a que a que me abandones, ¿no? Ahora también hay que tener algo presente y es que yo entiendo que tenemos que tener conocimiento del círculo de la violencia. O sea. Una persona que ha ejercido violencia sobre otra, la probabilidad de que lo haga, de nuevo, es muy alta. Entonces, las mujeres no podemos, ni la sociedad en general, digamos, darle poca importancia a esto. El hombre que te ha golpeado, te va a volver a golpear muy probablemente. Y además... Cada vez la agresión tiende a ser más fuerte, incluso en le, términos le han, intelectuales. ¿Cómo ustedes han fijado para identificar el círculo de la violencia? ¿Cómo es? El círculo de la violencia. Mira ¿cómo que, se que hay algo muy, muy delicado con esto. Y es, eh, ¿qué pasa? Está la agresión, ¿verdad? Bueno, estamos bien, ocurre el evento violento, me golpea, tan y entonces allí... Viene la etapa que le llamamos la luna de miel, ahí viene el arrepentimiento, mi amor, Ay, mi amor perdóname, mi amor, eh, bien, el bastante. arrodillarse, el Ay, pedir bien. perdón, el buscar a un todo el mundo, te amo. un regalo sí, muchas sí. veces, la parte Y la promesa, no vamos a casar. O oh, esto nunca va a volver no, a doctora. ocurrir, vamos ¿Y qué sí. es lo que pasa? Que va a volver a ocurrir, pero entonces la mujer ya está fácilmente manipulable, retira la denuncia no le da seguimiento, regresa con esa persona y allí es donde la sociedad no puede permitirlo, porque ya es una mujer que está vulnerada y que no puede tomar la decisión, ¿Hay un entonces tema... ahí es donde está el peligro. Ahí entra el Estado a, a jugar su rol. Exactamente, aunque la mujer diga no, yo no quiero que vaya preso, no, yo no quiero que esté ya. lejos, hay que protegerla porque ella no está en capacidad de decidir, de decidir en ese momento. No, el tema del feminismo, la liberación femenina, estos cambios que ha venido experimentando, vemos experimentando la mujer ya no es tan tradicional como en aquellos tiempos y entiendo que eso ha afectado eh, la relación de pareja en estos casos en que, que específico que tratamos el tema la mujer ha evolucionado en su manera de pensar y de cómo manejarse y el hombre se ha quedado igual entonces algunos, algunos tienen cierta resistencia a poder entender esa transformación y yo creo que más una cuestión de, de feminismo es hablar de una cuestión de equidad de género en términos de, de los roles, ¿verdad? Que tenemos eh, los mismos derechos, que somos diferentes pero sin que uno valga más que el otro y sobre todo que no podemos hacer un ejercicio de poder, ni los hombres sobre la mujer ni la mujer sobre el hombre, ¿no? Porque también se presentan las, las dos circunstancias. Bueno. Bien. Bueno, mis amigos, gracias, doctora, por, por tanta su orientación. participación, sí, tanta sí. orientación, como sí. dice francis correcto. Yo pienso que su presencia aquí cada jueves es un bálsamo y un, y un aprendizaje. Sí. Muchas gracias. Gracias. gracias. Desde aquel día ha transformado.